Atento. Atento, acabo de enterarme de algo muy gordo. Mientras tú estás viendo este vídeo, la DGT, sí, sí, la Dirección General de Tráfico, está maquinando cambios que te afectan a ti, a mí y a todos. Ahora que hemos conseguido estudiar online, la DGT, DGT. pretende introducir 8 horas de clase presencial obligatoria para sacarnos el carné de conducir. Vaya, vaya, vaya a sacarse el teórico online. El objetivo de este nuevo plan es llenarse el bolsillo con nuestro dinero. ¿El carné de conducir es caro? Pues lo será mucho más. Que encarezca el permiso de conducir, ¿a quién le beneficia realmente? Ah, sí, claro, a la patronal de autoescuelas tradicionales. La DGT quiere seguir tratándonos como a niños. No saben de lo que es capaz nuestra generación. ¿Quieren que volvamos a las aulas y seamos obedientes y sumisos? Mi respuesta es no. Esto no es una campaña de concienciación, es una campaña de acción. Vamos a meternos en el perfil de la DGT y vamos a hacer que cambien de política. Somos la generación más concienciada que ha existido. Y no necesitamos que nos sienten ocho horas en el pupitre para sensibilizarnos sobre los peligros al volante. En este vídeo no quiero likes, ni comentarios, ni suscriptores. Quiero avisar a los señores de la DGT que no vamos a parar. Hoy, tú y yo y miles de personas vamos a frenar una ley. Entra en Instagram, pásate por el perfil de la DGT y comenta la última foto con el hashtag StopDGT.